Me encuentro en Sarria, final de la primera etapa del camino del sol a su paso por Galicia. Sarria es una pequeña villa con mucha actividad comercial que acostumbra a gustarle a todo el mundo que la conoce, que son muchos, pues es una de las paradas fundamentales del camino de Santiago en su paso por Galicia. En este lugar... Los arrianos, en la persona de su alcaldesa, ha tenido a bien prestarnos su pabellón polideportivo para que todos juntos al llegar podamos tener una comida de confraternización donde degustaremos empanada gallega y pulpo a feira. Os aseguro que dos motivos más que suficientes para venir a Galicia. En la tarde del 25 de septiembre, en un lugar muy cercano a donde me encuentro ahora, a Praza de Avila, tendrá lugar un evento extraordinario. En él, Participará el que a mi entender es el mejor divulgador del medio ambiente en España, el naturalista José Luis Gallego, el gran José Luis Gallego. Seguro que va a contarnos cosas que no nos resultarán indiferentes. También participará algún miembro de nuestra asociación para explicar por qué estamos dando la vuelta por España. Y por último, espero que participéis todos vosotros con vuestras preguntas, con vuestras consultas, con todo lo que queráis que estáis viendo ahí es la hermosa Rúa Mayor. Una pequeña calle repleta de pequeños albergues y pequeñas posadas para los peregrinos. Es la salida de nuestra segunda etapa del Camino del Sol. Al terminar esta calle nos podemos ver justo de frente, espero que lo veáis, el famoso Torreón de Sarria. El Torreón de Sarria es, son los restos de una fortificación noble que fue destruida en el siglo XV con la Revuelta Irmandiña. La Revuelta Irmandiña que supuso la rebelión del pueblo llano cansada de los abusos de la oligarquía dominante. ¿Cómo me suena esa música? Yo sí estaré en el camino del sol para una España solar en lugar de toda un solar. Yo también estaré en el camino del sol. Yo iré al camino del sol. Nosotros también nos apuntamos al... Camino del sol! sol. Un nuevo modelo energético es lo que debemos a las generaciones futuras y hemos de luchar por él. Por todo esto y mucho más, yo estaré en el camino del sol. Yo estaré en el camino del sol. Yo estaré en el camino del sol. Yo estaré en el camino del sol. Yo estaré en el camino del sol. Yo también estaré en el camino del sol. Yo